¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing Estamos ya en Arena de Burús, queda menos para llegar a esa arena de dioses, esa última arena No sé si lo llegaremos a ver en alguna carrera de las de hoy Hay un nuevo mapa que me ha salido en el que debes de pegar un salto, yo hasta el momento no sabía que se podía dar saltos en el juego, bueno saltos cuando vas en raso, ya sabemos todos las vueltas que podemos dar en el aire, ya se va notando que la gente juega mucho mejor, en el anterior vídeo dije que íbamos a maximizar el camión monstruo, así que venga vamos a mejorarlo <música> vamos a jugar con él cuatro partidas empieza la carrera bueno bueno bueno empezamos muy bien primeros he estado jugando ya con el camino monstruo giros eh, que bueno, es el mejor del coche sin duda aquí hemos tenido suerte al empezar hemos sido los únicos en pasar son los containers y eso nos da prácticamente la carrera ¿Está? Como veis, si nos hemos alejado ya un poco del segundo y el tercero. Nada, queda seguir en la carrera y tener ningún fallo. No tenemos ningún fallo. En lo que se refiere a bueno, caernos, algo raro. para aquí por ejemplo, lo hemos hecho muy bien. Vaya panita Lo mismo hasta hacemos un reto en esta partida la carrera muy cómoda vamos a ver los tiempos hemos llegado los primeros con un minuto 14 segundos el segundo bueno, ya llegará antes lo digo, antes sucede hemos hecho récord en lo, lo que es el mapa como veis a la izquierda un minuto a 14 segundos, respecto al segundo, un minuto 38, parece una barbaridad, hemos follado el mapa, 66% completada esta arena de Bulus, ya va quedando menos para llegar a esa arena de dioses, vamos a ver cómo se nos da esta carrera, la anterior, bueno, se nos ha dado de lujo, ¿Qué están haciendo? vale, aquí ya no hemos salido tan, tan como antes, pero vamos a dar mucha guerra para el disco tenido suerte, no he caído en que podíamos tener arriba el techo, el compañero sí que se ha estrellado por lo cual hemos ganado su posición con los primeros, pero esta partida no es bueno, ahora me he equivocado yo, esta partida, esta partida no es como la de antes y jugadores que los camiones monstruos sobre todo, están muy chotados, como veis los tres primeros somos camiones monstruos no he fallado en la anterior vuelta y eso va a hacer que quizás no ganemos en la partida, chicos. En segundos, es que el primero va con el óxido nitroso ahí a doble. Va a ser imposible, va a ser muy imposible pillar. Ya... Segundos por la tontería de la vuelta. ¿Otra vez el muelle? Creo que van ya tres veces en lo que va de vídeo el muelle. Vale. Vamos a intentarlo he cambiado la pintura a ah, azul chicos nos perdáis el coche y vamos allá hemos, hemos salido ese no es el mismo coche porque ha salido mucho mejor que igual bueno, iba a pasar lo mismo de antes se han quedado ahí atorados nosotros hemos pasado nos da mucha ventaja Vamos allá, vamos a intentar, creo que es el mismo mapa de antes y si no es el mismo, es muy parecido, vamos a intentar mejorar el tiempo de antes, va a estar complicado pues, no, hemos hecho muy muy bien el anterior, ya veis que hemos hecho un récord que y el segundo que hay en la clasificación se acerca mí de lejos, aquí igual, eso es también muy importante porque ahí si no coges ese vuelo, tienes que irte para atrás, coger carrerilla para poder impulsarte vamos a ver si podemos hacerlo lo mejor que antes estar con cuidado el minuto 34 queda tenemos que llegar antes de un minuto 14 si no recuerdo mal vamos A ver. El 5, 24 estoy leyendo el tiempo abajo Se luego pone el tiempo que queda de carrera tenemos un... A ver. Uno, seis. Es que, bueno, hemos llegado un tendencia milésimas. Eso es mucho mejor que antes. Ahí está. Bueno, superando ricos. Última partida del vídeo chicos. Hasta allá con el camión monstruo, esta vez amarillo. Lo he cambiado pues. No sé por qué, a mí me gusta más el amarillo. Este camino monstruo. Vamos primeros coche de montacargas que es queda atrás segundo allá nos se ha adelantado no sé no, está no, está haciendo frente ¿eh? él no se tanto como el camión monstruo con lo cual baja antes que rayada bueno, aquí aquí que pasa aquí quién ha ganado aquí vale una vueltecilla por aquí, ahí está, esta ahí está. Ahí está. Bueno, en líneas generales, el camión monstruo es mejor. ¿no? Así que no nos debe de preocupar si en algún punto de la partida, en un coche como puede ser el Montacargas, hace algo mejor que nosotros. Terminamos por aquí el vídeo. Más coches que mejorar no hay, así que ya no os digo nada. Si sale algún coche nuevo, ya lo mejoraremos, ya lo veremos. Las pinturas de los coches supongo que te irán saliendo en, en cajitas. Lo único que puedes hacer es ahorrar un poco de dinero y luego en todo esto. Vas comprando, gastas el dinero, gastas todo lo que tuvieras. Los niveles de los powerapps no sé muy bien cómo se mejorarán. Quizás es utilizándolos. Está, está muy crema, ¿eh, chicos? ¿Queréis que juegue con él? Lo voy a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Si queréis que juegue con él, en la próxima arena de semidioses, dejad un like, suscribiros si no lo estáis, y lo tendréis en el próximo vídeo. Mira, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.